Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dera, ¿cómo les va? Hoy es un día eh, muy especial, en realidad eh, cumplí los años hace dos días, el día domingo, y este, y el universo me regaló, ¿sí?, el alcanzar, los 3.000 suscriptores a mi canal de YouTube, la verdad que estoy súper feliz, es muy importante, me parece muchísima gente, y obviamente uno siempre aspira más, pero este, estoy súper feliz, me parece casi increíble que 3.000 personas hayan puesto ahí que les gustaba lo que hago, que se vayan sumando a la bioenergía áurea, eh, que CBAU, que es la Clínica Escuela de Bioenergía Aurea, se vaya siendo conocida eh, poquito a poco. Y bueno, eh, estoy segura que de aquí a unos años CBAU este, va a dar mucho que hablar. ¿Sí? Bueno, bienvenida, acá estoy viendo a Laura del Método Sterren, a Viviana Bustamante. Bueno, bienvenido a todos los que se empiezan a sumar. Eh, he pensado un ratito cómo, cuál es la mejor forma de festejar eh, tanta, tanta gente, bienvenida Sora. Entonces, este, bueno, digo, creo que lo mejor que, que he hecho en esta vida es, ha sido, a nivel profesional, dedicarme a enseñar bioenergía. Por lo tanto, eh, qué mejor que brindar bioenergía, ¿sí?, de forma libre y gratuita, ¿sí? A través de un programa. Y es lo que vamos a hacer hoy. Así que, eh, dado el horario y también dado este, las responsabilidades que tiene cada quien, vamos a ver si se aprovecha, ojalá que lo aprovechen. Así que, mientras yo voy haciendo una conexión entre quien les está hablando y ustedes, o los que se conecten un poco más adelante a ver este video, a ver este programa, eh, les pido a las personas que ya quieren consultar, que ya vayan haciendo sus preguntas, sus consultas, una sola cuestión, ¿sí? Y traten de ser, este, y también les pido que traten de ser precisos. Si es un dolor, ¿dónde les duele? ¿Cuánto les duele? si es este, un problema específico, pero que traten de ser más específicos para poder llegar al punto y podernos ayudar. Así que vayan escribiendo, bienvenida Kenia también, que se está sumando acá al chat. Así que bueno, vamos entonces, ustedes ya van escribiendo las preguntas, ¿sí? Para no demorarnos. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a... Voy a fortalecerme, a ponerme completamente neutral, a separar a mi ego, a mi personalidad de mí, de mi sistema nervioso central, para poder hacer bioenergía, ¿sí? Gabriela Lunari queda aparte ahora. Voy a conectar mi inteligencia física. Voy a asegurarme de que no hay ningún tipo de karma entre mí y ustedes. Bienvenida, Clau. Bueno. Vamos a separar entonces para fortalecer este, que este video, que esta grabación, que este festejo quede grabado a nivel cuántico para que sea utilizado por todos los que lo necesiten, ¿sí? Ahora y siempre, en un espacio-tiempo diferente, para que cualquiera que pueda venir pueda utilizarlo. Bienvenido Esteban también. Ah, es Eliana. Eliana, Violeta, bienvenidas. Vayan haciendo preguntas, vamos, empiecen con las preguntas. Hola Marisa también, bienvenida. Bien, entonces, ya dejamos grabado a nivel cuántico, vamos a tensar la línea media, empiezo con la mía, por supuesto, la conexión con la Tierra, la conexión con el universo, con todo lo que existe, como si fuéramos una estrella. Muy bien brillando, vamos a conectar esa inteligencia física que nos une a la vida, vamos a activarla en cada uno de nosotros, en, en vos que me estás viendo, bienvenida Ale, muy bien, vamos a ver en primer lugar si hay alguna debilidad, Sí, ahí vamos a quitar este, las debilidades que tiene internet que impidan que la persona después cuando vea el video pueda asimilar todo tal cual lo di yo. Vamos a quitar todas esas interferencias de internet. Vamos a limpiar allí un poquito más. Muy bien. Vamos a quitar las creencias de que esto no funciona, de que me funciona un poquito, o a lo mejor a mí no. ¿Cómo no va a funcionar si es la vida misma? Vamos a, a quitar todas esas creencias, ese descreimiento de nuestros ancestros, de la colectividad, también lo vamos a borrar total, completa y permanentemente en todos nosotros. Vamos con las preguntas, empiecen a hacer consultas, por favor. Bueno, vamos a, a ver próxima debilidad. La próxima debilidad compartida tiene que ver con el año. Vamos a quitar el que algunos, el, el 19 del año 2019 los debilite. Vamos a corregir esto, que les parezca mucho, a los que les parezca poco, a todas las personas que les parezca que ya es un mundo diferente al que ellos vivieron, en la juventud vamos a quitar todas estas debilidades para que todos nos sintamos que ahora es el momento, ahora es el tiempo. Muy bien. ¿Quién quiere consultar algo? ¿Nadie va a consultar algo particular? Vamos, no sean tímidos, pregunten. Mientras ustedes preguntan, cuanto antes empiecen a hacer las consultas, más, más rápido vamos a hacer, ¿sí? Mientras tanto yo sigo, hola Claudia, bueno, mientras, mientras tanto yo sigo quitando debilidades, vamos a quitar toda la, la contaminación psíquica que tenemos, la contaminación psíquica sobre todo que vamos teniendo, y ahí ya apareció la primera pregunta, bueno es la, la última que saco a nivel general y vamos a las particulares, voy a sacar toda esa contaminación psíquica del pensamiento, la emoción que tienen nuestros compañeros de trabajo, toda esa gente que, con la cual conectamos cuando vamos a hacer los mandados, cuando vamos a hacer compras, vamos a quitar toda esa contaminación de nuestra aura, esa que nos llevamos a la casa, o al revés, toda esa contaminación que tenemos en la casa y llevamos nosotros al trabajo. Vamos a quitarlo a cero menos cero infinito, con todo ese poder que nos da esa inteligencia física y divina a cada uno de nosotros. Muy bien. Bien, Violeta. Violeta. Dice, Gaby, ¿me podés ayudar a quitar los temores con las relaciones, trabajo? Gracias. Ok, vamos a chequear, si tenés temores en la vida, conectá con tus temores. ¿Para qué? Para que esto te sirva también a vos, ¿sí? Vamos a ver de todas las cuestiones acá que plantea Violeta. Eh, Violeta plantea, eh, a ver, quitar... Temores, en realidad no son los temores los que te debilitan, son las relaciones, Violeta. Todos a pensar en relaciones. Vamos a hacer un fortalecimiento todos, vamos a fortalecernos para separarnos de todas las debilidades de las relaciones. Vamos a borrar todas esas debilidades que venimos acumulando de las relaciones de otras vidas en primer lugar. Borramos todo lo irresuelto en las relaciones de otras vidas en todos nosotros en segundo lugar, las relaciones de nuestros ancestros entre sí. Quitamos la debilidad. Y en tercer lugar, quitamos todas las debilidades de las relaciones de esta vida. ¿Sí? Luego, eh, a ver, Violeta. También está, vamos a fortalecer las relaciones con el futuro. Y vamos a quitar de la relación con el futuro toda la incertidumbre. Vamos a borrar esa incertidumbre que tenemos hacia el futuro para que no nos debilite, ¿sí? Y estar fuertes todos con esa relación a futuro. Total, completa y permanentemente. Y en este sentido, si sabemos que estamos fuertes en el futuro, para las relaciones ya ahora no va a surgir el miedo. Ahora me pones, Violeta, cómo te sentís después de esto, ¿Sí? La relación en dos sentidos, toque. Muy bien. Claudia, quiero limpiar desconfianza, mentira y traición. Me duele el cuore, sí, claro, señorita, así es. Acá la energía de la traición. Vamos a borrar todo el karma que tenemos todos nosotros, directo, indirecto y parcial, indirecto, de haber traicionado a otros en el plano sentimental, en el plano familiar, vamos a borrar todas las traiciones que hicimos en otras vidas, queriendo, sin querer, porque estábamos mal, pero esas veces que traicionamos a un otro, traicionamos la confianza, traicionamos, primero vamos a borrar todo eso que nosotros le hicimos a otro, y todo el efecto acumulado a cero menos infinito, en segundo lugar vamos a borrar todas las traiciones que nuestros ancestros le hicieron a los demás, también vamos a quitarnos todas esas memorias a cero menos infinito. Pensá, pensá, conectá con cada cuestión que yo diga, para que te limpies, ¿sí? Bien, vamos a, a ver Claudia, y vamos a quitar, eh, a ver la energía de la traición, ya está, vamos a quitar, eh, vamos a separar del, de todos los asuntos del corazón, no el corazón en sí, todos los asuntos del corazón, vamos a diferenciar todas las frustraciones que tenemos, desde la primera hasta la última, a cero menos ser infinito, para que de toda frustración hayamos aprendido, vamos a aprender, me fue mal, pero ¿qué aprendí de esto? Cuando ya detectamos que aprendimos, la frustración tiene que limpiarse, ¿sí? Quitamos la frustración, de lo que no resultó, de toda esa imaginación que yo tenía con la, con la otra persona. Vamos a quitar frustraciones con el dinero también. El haber programado empresas, cuestiones de dinero y que no resultó como yo quería que resulte. Entonces vamos a borrarlo a cero menos cero infinito. Muy bien. Ahí nos comentás, Clau, cómo te sentís, ¿Sí? Muy bien, Sora, me siento baja de energía, desanimada. Ok. Sora, eh, y todos los que estén bajos de energía. Acá lo que está débil es lo bajo. Entonces, lo que debilita a Sora y a muchos de nosotros ¿sí? es lo bajo. Vamos a quitar la energía que tiene todo lo que consideramos bajo. Los bajos sueldos, la baja autoestima, lo que está abajo de nuestras expectativas, todo lo bajo lo vamos a borrar total, completo y permanentemente y vamos a quitar, romper, este, desarmar todos esos lazos con todo lo bajo y negativo. Ese, esa ansiedad por siempre conectar con las cosas bajas, lo borramos total, completo y permanentemente y ahora llegó el nivel de poner al mismo nivel, lo bajo que lo alto, lo alto que lo bajo. Vamos a nivelar y quitar toda la debilidad a cero menos cero infinito. ¿Sí? Reiniciar, recalibrar en todos y rejuvenecer. A ver si nos cuenta Clau. Eh, ¿Era Claudia? No. Ahí están escribiendo bastante, denme un segundito. Eh, a ver, no, la que había escrito era... Baja energía, Sora. Sora, decime si te sentís igual o te sentís diferente. Bien, Kenia. Eh, a ver acá que cada vez que se me va corriendo el chat, Kenia dice, quiero dedicarme con remuneración económica a las artes escénicas. Bien, pero ahí está fuerte. Siento que es mi misión de vida. ¿Qué me lo impide? Cuando ella pregunta, Kenia, ¿qué me lo impide? ¿Sí? Eh, en realidad hay, la primera debilidad es mental, lo que te impide, Kenia, en realidad eh, conectarte con las artes, con todas las artes, entonces todos pensemos en que todo se puede convertir en arte, ¿cuándo? Cuando un conocimiento es la información, ¿sí? Hacemos todo en lo que hacemos, en lo que nos gusta. Conectemos con la información. Ahora, ¿cuándo se vuelve un arte? Cuando cada uno de nosotros lo transforma, le pone lo propio, le pone la implicación, ¿sí? Le hace algo diferente, hace algo bello, algo que beneficia a los otros, a la gente, al mundo, que beneficia, ahí lo convierte en arte, ¿sí? Lo hace sagrado. Entonces, Acá, Kenia, la primera debilidad está en la parte mental, entonces pensemos todos, vamos a quitar todas las limitaciones mentales en cuanto a conectarnos con las artes. En ese sentido, la limitación viene del colectivo humano, vamos a borrar todo el colectivo humano que le gustaban las artes y que no pudo acceder al estudio, lo borramos total, completo y permanentemente y toda la tristeza, la angustia por no poder estudiar eso que les gustaba. Vamos a quitar todo esto, en segundo lugar vamos a quitar eh, de la mente subconsciente todo lo relacionado con esa, esa, la falta de habilidades, ¿sí? La falta de habilidades para conectarte, todo eso que nos hicieron creer, ¿sí? Sin querer, obviamente, cuando éramos chicos, vamos a quitar todos los traumas de la infancia en que nosotros entendimos que no servíamos para hacer algún arte, Vamos a borrar todo eso, quitamos todas las limitaciones mentales y en este caso también tener física, Kenia, ¿sí? A nivel físico vamos a conectar en todos, obviamente, Kenia sobre todo, pero todos nosotros, vamos a conectar eh, las piernas al torso y el torso a las piernas. No vas a poder hacer mucho arte si tenés desconectadas las piernas, que tienen los pies que nos hace estar integrados con la tierra. Vamos a reconectar todos, la parte baja del cuerpo con la parte de arriba y la parte de arriba con la de abajo, total, completa y permanentemente. A ver, Kenia, si nos contás cómo te sentís ahora, ¿sí? Continuemos. Lo quiero sanar, claro que sí. Todo lo que se hace con bioenergía es limpieza. La limpieza incluye sanación, curación, transformación, transmutación, lo que sea que necesite la persona, ¿sí? Bien, recuerden también que todo lo que vamos quitando para uno se quita para otro, ¿sí? Ahí estoy viendo, Kate, que cuando los mensajes son muy largos aparece como cancelado y no salen. Traten de escribir más preciso, ¿sí? Porque me parece que quiso escribir y salió... Bueno, vamos acá. Claudia Urrutia, cuando estamos escuchándote, ¿hacia dónde debemos de enfocarnos?, escuchar solamente mi voz ¿sí? y simplemente centrarse, no hay que hacer fuerza, recuerden esto, simplemente pensar en la línea media y pensar, conectarte nada más con, con esta inteligencia que todos tenemos, vos tenés que saber que todos hay una inteligencia que nos une a todos, lo sabemos, lo sepamos o no lo sepamos, si sabemos usarla o no, todos estamos conectando con la vida misma, la bioenergía es el movimiento de la vida, entonces, ¿Sí? simplemente pensá que estamos todos conectados y que simplemente escuchándome, si vos conectás tu programación, va a resultar, ¿Sí? no tenés que hacer fuerza ni nada, simplemente escuchá y vivenciálo, ¿Sí? no hay una forma de sentirlo. Bien, a ver acá, eh, Milagritos, dice Milagros Norma, eh, tengo, tengo bajo autoestima, falta de confianza en mí, a ver Milagros, eh, en el caso de piensen todos en esa baja autoestima pero en el, caso, en el caso de milagros es karma vamos a quitarle a milagros todo el karma de que en otras vidas haya subestimado mucho a sus hijos en otras vidas, vamos a quitarle toda esta información y todo el efecto que ha tenido en otras vidas y en esta, vamos a borrarlo y que en esta vida tenga que pasar por eso para aprender, vamos a borrarlo, ¿sí? Vamos a hacernos conscientes de que todo lo que llega a nuestra vida es para aprender algo, ¿sí? Y podemos tomarlo, dejarlo o cambiarlo, pero nosotros somos dueños de qué hacemos con esa información, ¿sí? Entonces, vamos a quitar, ahora sí, milagros, todos nosotros, vamos a quitar toda la baja autoestima, pero no propia, toda la baja autoestima de mamá y de papá. Eso es lo que vamos a borrar en todo. Todas esas veces que mamó papá se sintieron que eran poca cosa. Vamos a borrarlo a cero menos ser infinito y toda la influencia que ha tenido en nuestra vida. Lo borramos total, completa y permanentemente. Y por supuesto aumentamos la confianza en nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos es milagro, donde vos tenés, eh, tendrías que trabajar un poquito, ¿sí?, eh, hablar, hablar, hablar, escucharte hablando, porque te trabas mucho cuando hablas, parece, ¿sí? Vamos a nivelar todo eso total, completa permanentemente. Muy bien, nos decís, por favor, cómo te sentís. Hola, Marcela. Bueno, a ver acá. Eh, aflojó mucho, dice Claudia, ya no me acuerdo cuál era la, la que estaba a, a, adelante, a ver cuál era. Eh, Ay, me, me perdí qué era lo que tenía. Vuelvan a poner después qué era, porque ya quedó más arriba, ¿sí? Así yo puedo seguir. ¿Qué tal está el festejo de los 3.000 suscriptores? ¿Les gusta? ¿Está bueno? ¿Les gusta hacer así, este, armonizaciones y correcciones, limpiezas en vivo? Está bueno, ¿no? Bueno, vamos acá entonces. Eh, a ver, a ver. Sigo leyendo. Reinicio, reinicio, <risa> diferente. Tienes mucha razón, dices Sora, no sé qué es, pero bueno, me alegro, aunque no pasa por la razón, Sora, ¿sí? La razón siempre quiere encontrar el por qué pasó, el por qué me pasa siempre esto, por qué me duele, por qué tengo tal problema. En cambio, la inteligencia de la bioenergía lo que hace es armonizarte para lo mejor para que tengas una mejor vida, y a veces no coincide con lo que uno piensa, a veces la razón no entiende, ¿sí? Entonces, cuando hacemos bioenergía, está bueno también a llevarlo a la conciencia, pero separemos, conciencia de razón y razón de conciencia, porque la razón está influenciada por, por el ego, entonces creemos tener razón a veces, cuando no, no, no es siempre tenemos la razón, ¿sí? Bueno, me gusta hacer esa aclaración. Vamos aquí. Eh, bueno, acá había vuelto a poner la, Bueno, muchas gracias por poner las, las, las, eh, las preguntas con mayúsculas, ¿sí? Eh, amigos de mi pareja, bueno, algo hemos trabajado ya. Eh, dice Claudia, me quedó angustia en la garganta. Bueno, vamos a ver acá, ¿dónde está la debilidad? Eh, angustia en la garganta, no, es este... Vamos a fortalecernos todos eh, para aceptar lo diferente en nuestras vidas. Vamos a corregir, porque acá Claudia, ella siente la angustia en la garganta, pero en realidad es las diferencias. Una vez que ocurren las limpiezas, el cuerpo, o la mente o el espíritu, algo cambia. Y uno siente algo diferente y el cuerpo no lo entiende. Vamos a quitar que nos debilite lo diferente. Que nos debilite el cambio rápido también, vamos a corregirlo, cosa que si podemos cambiar rápidamente, que ocurra y que no pase nada, ¿sí? Vamos a corregir eso para cambios rápidos ultra rápidos instantáneos vamos a fortalecerlo y que no nos debilite cambiar, y que no nos debilite tampoco eh, encontrar y resolver una cuestión que hace muchos que venimos dándole vuelta y se resuelve en un segundo, no pasa nada ¿sí? Muy bien Ahí nos contás, Clau, a ver cómo te sentís ahora, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Ahora sí, de Perú. Mi perrita, ajá, Papayun murió de infección estomacal, ay, sí, ya, ahora, mira qué lástima. Ok, hace unos días y antes, la perrita de mi mamá también de infección. Ah, entonces, entonces debe estar este, infectada la casa, ¿eh? ¿Podrías limpiar mi nostalgia y, se re, y que se repita esta situación? Que no se repita la situación, ¿sí? Ahí pusiste que se repita. Vamos a fortalecer, ¿sí? Acá hay de Perú. Eh, qué lástima que no la ha podido ver a la perrita porque ha estado ocupada el fin de semana. Eh, bueno, pero vamos a, si, si la perra de tu mamá también, está, hay que tener, vamos, a, vamos a chequear ahí. Eh, Ahí hay bacterias, ¿eh? Bacterias patógenas, eh, no es en la comida. Vamos a limpiar el agua, por favor, todos piensen en el agua de la casa, ¿sí? Pensemos todo en el agua de nuestras casas, no importa que sea comprada, que sea de pozo, eh, pensemos en el agua que bebemos todos, por favor. Primero vamos a fortalecer el agua de nuestro cuerpo, también el agua en nuestras mascotas, ¿sí?, Recuerden que nuestro cuerpo, la mascota es lo mismo y en el planeta es lo mismo. El 75% del cuerpo tiene agua, ¿sí? Vamos a fortalecer esa agua, vamos a, vamos a conectar el agua de nuestro cuerpo con agujeros negros en todos nosotros y en los lugares donde sale el agua que tomamos, que bebemos. ¿sí? Nosotros, las que llega a nuestra casa, la que toman nuestras mascotas, nosotros mismos, vamos a conectar con agujeros negros y vamos a quitar todos, eh, en este caso son bacterias patógenas, son las bacterias que ya mutaron y están a nivel patógeno, Estreptococos, bueno hay muchos, ¿no? Eh, acá me está marcando entre todos nosotros 11 tipos diferentes de bacterias, porque Ale, porque creo que, bueno, eh, Kate, si no me equivoco, es este, la hija de Ale, ¿sí? En Perú. Entonces, este, hay, hay que limpiar toda la casa del agua, ¿sí? Vamos a corregir todo esto, vamos a quitar todas las bacterias patógenas, en segundo lugar, los hongos que puede haber, eh, parásitos, conocidos y desconocidos, por las dudas, siempre que se haga una limpieza del agua, vamos a tocar todo, parásitos, virus, bacterias, hongos, es de, digamos, ese tipo de musgo que, que está ahí a punto, ¿viste? No, no es musgo la palabra, eh, eso que no es hongo todavía, pero está ahí a punto, levaduras y todo eso, vamos a eliminarlas total, completa y permanentemente. Vamos a eliminar del agua el plomo, el arsenio mmm, y todos los otros contaminantes del agua, lo vamos a borrar a cero menos infinito. Hay que tener mucho cuidado con el agua, con la gente mayor, eh, la gente mayor que vive en casa, ¿sí? Eh, que tenemos que asegurarnos que el agua está limpia y, y está este, livianita, que no tiene esos metales pesados, ¿sí? Porque encima que cuesta más cuando uno es más grande recuperarse eh, el agua tiene mucho que ver con la recuperación, ¿sí? Entonces nos vamos a fortalecer así que ya sabes, Kate, eh, que este, ha venido por una contaminación del agua es lo que me sale a mí ¿sí? Entonces quiero asegurarme que ninguno en la casa vuelve a tomar, ¿no? Algo de, Obviamente que eh, los perritos, ¿sí? Eh, tienen que haberle afectado algo, porque los perritos suele ya debe ser que tenían alguna bacteria activada en el estómago, pero el agua fue lo que lo desencadenó. Entonces, vamos a quitar toda la nostalgia de todas las mascotas que perdimos desde el inicio de los tiempos, nosotros, nuestros ancestros, y vamos a quitar no solamente de mascotas, la pérdida, ese sentimiento de haber perdido a alguien que amamos. Cuando muere alguien que amamos, ya sea una persona, un animal, eh, ¿sí? Incluso una relación que amamos cuando se termina todo ese dolor. Vamos a borrar todo el acumulativo a cero menos cero infinito. y Vamos a conectarnos con la vida, esta vida que tiene un ir y vuelta, ¿sí? Vamos a fortalecernos. Ustedes saben que la muerte no es... La, la muerte física, que es la que han tenido estas mascotas, ¿sí? La muerte física es un ratito, eh, salen de nuestra circulación por el momento, pero nos volvemos a encontrar porque la, la biología es eterna, ¿sí? Simplemente cambiamos de cuerpo, cambiamos de vida, pero no se termina nada acá, ¿sí? Bien. Eh, a ver ahora cómo te sentís, bueno, me, me cuentan a ver si se siente mejor pero bueno, hay que asegurarse que la casa está bien fuerte y bien limpia, ¿sí? Muy bien, Paula, parece que hizo lo mismo, si está muy largo, acordate que no se puede escribir. Kenia, gracias, dice, a ver, eh, llevo unos días con molestias importantes del lumbar y baja toda la pierna derecha y me cuesta andar. La debilidad está en andar, vamos a fortalecerte para que no te debilite o no nos debilite ninguno andar, eh, avanzar en la vida, que no nos debilita avanzar, borramos todas las debilidades, fuerte para estar en un pie, en los dos pies, para estar parados, para estar sentados, hay muchos que les debilita más estar sentados, vamos a poner el mismo nivel, estar parados, estar sentados, corregimos todas esas debilidades, eh, flotar más ligera, dice ella, claro, ¿por qué? Porque integramos las piernas al torso, ¿Sí? estaba desintegrado, ahora va a estar más floja todavía, vamos a corregirlo, excelente Gaby, dice Sora, genial, ay, Vivi, mi vida, brillante, bueno, eh, ahora sin molestias, me alegro mucho, bien, dice Paula, felicitaciones por los 3.000 suscriptores, vamos por más, claro que sí, <risas> claro que sí, que seamos muchos más, ¿no?, los que aprovechamos todo esto, bueno, acá está la, la preguntita de Paula, Dice Paula, bloqueos para inicios de cosas, para independizarme, me cuesta mucho. Podría estar sucediendo, te agradezco. Acá la debilidad, Pau, está, eh, que obviamente, no sé si se dan cuenta, lo, lo detecto cuando voy leyendo la pregunta, ahí conecto con la información. Eh, la debilidad no es en los inicios, eh, la debilidad es, es ser independiente, esa es la gran debilidad. Vamos a corregir que no te debilites ser independiente vamos a borrarlo y vamos a quitar todas las experiencias negativas de haber, de haber sido independiente. Vamos a quitar experiencias negativas de otras vidas cuando te tenías que conseguir vos misma el alimento y no podías, cuando tenías que encargarte de muchos hijos y no podías darle de comer, no tenías abrigo, vamos a quitar todas esas experiencias a cero menos infinito de todos nosotros, ¿eh? Pensemos en eso y lo borramos. Muy bien, entonces, también vamos a borrar todos los malos finales, también emisiones millones, borrando los malos finales, no querés empezar porque te trae recuerdo después, o sea, si uno empieza cosas, en el momento lo va a tener que terminar, lo que te debilita es finalizar las cuestiones, vamos a fortalecernos para finalizarlo, y ahí sí, ya que esté mejor, el iniciar cosas, ¿sí? Corregimos para que esté nivelado el este, concluir cosas, como empezarlas, cómo estar en el medio, el proceso nos fortalecemos muy bien. Bueno, gente, ha sido media hora. Estoy muy feliz. Igual este no veo otra otra preguntita, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruto yo. Si ¿sí? eh, los invito a todos a suscribirse al canal si todavía no se suscribieron, si les gusta todos estos fortalecimientos que hicimos aquí, lo comparten para que llegue a más gente. Recuerden que si ustedes se lo comparten a alguien y esa persona se salva, se alivia de algo, de lo que recorrimos acá, tu energía también está conectada a mí, también ayuda. ¿sí? Las ganas de llorar, Pau, que te dieron, déjala salir, no pasa nada, ¿sí? es porque has sufrido mucho en otras vidas. ¿Está bien? Ah, bueno, acá voy a responder que, a ver, ¿se podría fortalecer mi sistema energético para tener la capacidad de contener grandes cantidades, ya sea de amor, de dinero, o lo que sea bueno? Acá lo que está débil es el dinero, grandes cantidades de dinero eh, lo está rechazando el espíritu, ¿sí? De las personas que viven en la casa, vamos a fortalecer eh, a todos los espíritus de las personas que viven en la casa, ¿sí? para que reciban y soporten el que vengan grandes cantidades de dinero. Vamos a hacerlo así. Todos piensen en el dinero. Desde muy poquito, mucha cantidad y una cantidad enorme que ya no sé para dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde ponerla. Imaginemos todas las cantidades, las ponemos al mismo nivel. Fuerte en nosotros, nuestra, nuestro espíritu súper fuerte para soportar tener muchísimo dinero. Poco, algo, todo. Nada, tenemos que estar neutrales, ¿sí? Y después vamos a fortalecer nuestros cuerpos, la médula espinal, sacrocoxis, la cola energética, fuertes para aceptar tener mucho dinero. Y si lo gastamos rápido, si no lo gastamos, eso es otra cosa, ¿sí? Vamos a fortalecernos para poner al mismo nivel el dinero que el aire. El aire que el dinero, ¿sí? Porque hay mucho aire, entonces lo ponemos al mismo nivel. Muy bien, <risa> vamos por los 10.000, dice Clau, falta bastante, pero bueno, ojalá, claro que sí, algún día van a llegar, claro que sí, gracias de corazón, dicen no, a ustedes, a ustedes por, por colaborar, eh, ah, dice, aumentó el alquiler al doble, dice Claudia, ¿cómo hago para frenar que aumente? La de Clau, eh, no se puede hacer algo para que no aumente afuera, porque eso es cambiar a un otro, lo que sí podés hacer es centrarte en generar más ingresos de dinero, ¿sí? Si vos ganaras, si aumentás tus ingresos de dinero, si sabemos que abrimos los canales de todos nosotros para que ingrese más dinero, no va a importar cuánto esté el alquiler, incluso ya vas a tener para empezar a, a planificar la compra de tu, propio, de tu propio hogar, ¿sí? Pero no importa, si uno tiene suficiente dinero, eh, no interesa cuánto aumenta, ¿sí?